Literal, guayando maíz En pijama Toda la mañana Señores, ahí hay estilo Ahí hay clase Pues ya yo sé a quién le voy a dar la olla Cuando limpiemos, ya yo sé a quién Señor Guadis ¿Cómo queda la licuadora? ¡Guapa! ¿Qué dicen la blucher aquí? Ese sombrero de que yo llegué lo estoy viendo Mi nombre es Aide Cercero Me dice de compañeros Nicole Baba y le vamos a presentar un postre con una rica nacazola gracias a Wild Green y nosotros estamos aquí de verdad súper súper agradecidas gracias a Kienji y a la esquina gastrobar que se sacaron a nosotros para que estuviéramos en el día de hoy vamos a hacer un delicioso majarete y vamos a hacer una mousse exquisita y súper fácil de majarete con un toque de limón. Y con un toquecito de canela, que espero que a todos ustedes le guste. Le paso el micrófono, a Muy bien, ahora sí se siente el ánimo, se siente el ánimo. Porque el dominicano, cuando le hablan de dale algo, ¿eh? sale como la contentura, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Como dice Dede, vamos a hacer eh, con una receta base, vamos a hacer diferentes preparaciones y texturas. El postre de hoy se basa en maíz, maíz. Cosechado aquí en nuestra hermosa tierra de Constanza. Nosotros nos pasamos la mañana entera eh, guayando maíz para el día de hoy. Fue bastante divertido. Maíz de lata? ¿Qué es eso? Literal, guayando maíz. En pijama toda la mañana porque sabíamos que íbamos a tener público. O sea que tranquilo. Vamos a hacer un poquitito, pero hay una paila allá atrás. Así mismo. Hay una paila, una paila. Ah, pero los bleachers aquí tan felices, eh? ¿Qué dice la blichera aquí? Ese sombrero de que yo llegué lo estoy viendo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Bien, para el majarete, como ustedes saben, nosotros, buenos dominicanos, vamos a hacerlo con mazorca. El primer paso, paso, paso, aparte de encuerar la mazorca, es pelar su mazorca, muy bien. Vamos a hacer como para aproximadamente dos libras de mazorca en el día de hoy. Y el primer paso es guayar la mazorca hay gente que la corta con cuchillo y demás pero si ustedes han escuchado a sus abuelas que están por aquí algunas saben que obtenemos más sabor de la mazorca cuando la rayamos que es lo que está haciendo desde ahora mismo y por otro lado pudiéramos encender la estufa para iniciar una infusión con nuestra leche vamos a usar leche entera y esta leche entera la vamos a infusionar, vamos a encender el fuego y vamos a colocar ahí canela. ¿También de dónde la canela? Nadie sabe dónde la canela. De aquí, de aquí, claro. Entonces, obviamente. Vamos a colocar aquí leche a empezar a calentar para que esa canela y la ralladura de limón que vamos a usar, pues vaya aromatizando muy bien la leche. Y así ya empezamos la base de sabor de este manjarete. O sea que aquí, ya con el fuego encendido, voy a colocar para cada litro de leche dos astillas de canela y la cáscara de un limón. Traten de no tomar la parte blanca que amarga muchísimo, se le llama albedo. Cultura con sabrosura. Y mi mamá decía y mi abuela que ningún postre de pala dominicana sale bueno si uno no ucha una cuchara de madera, ¿sí o no? Dejemos atrás y que la higiene, la seguridad, la cuchara de madera, si no, no queda. Baja la temperatura. Me están mandando a a bajar la temperatura. Vamos a mezclar aquí la leche con la canela y lo vamos a poner a fuego bien bajito porque no necesitamos que esto rompa hervor. Solamente queremos que vaya la canela soltando su sabor y... La ralladura de limón, ¿ustedes creen que de aquí a que yo acabe esto, de de acabe con una mazorca? Esta es la segunda. Ah. Esta es la segunda, gracias. La segunda. ¿Te cambias? ¿Te cambias? No, yo estoy muy feliz de este lado. Porque, espera, por favor. Todos sentados, aquella menina estoy hablando de influencer. Y yo que estoy, estoy guayando. Dime de eso. ¿Tú quieres un asistente para guayar? Oye, primer regalito. Sí, lávesela imaginariamente. Allá atrás, en el lavadero imaginario, ella se va a lavar las manos. Listo, wow, muy bien. Vamos a ver la competencia, a ver cómo le va a ella. Señores, ahí hay estilo, ahí hay clase. Ella fue al salón antes de guayar esa mazorca. Wow, un poquito más, sí. Para poder que tú me des leche, no la mené tanto, para me des Ahí está bien. Pa que me des leche. Bien, cuando tengamos esa mazorca, Totalmente rayada. ¿Cuál es su nombre? María Castro, para servirle. María Castro, un aplauso a María Castro, que está dando catra de cómo guayar, guayar el maíz. Terminé. ¡Ah! Me acaban de dar una orejita. ¿Qué será? Que la señora María Castro trabaja en Infotep. o sea que ella sabe de gastronomía. Vamos a dejarla aquí, le doy el micrófono. No, no quiere. Está todo bien. Está todo bien. Si un poquito? Ay, muy bien. Pues vamos a darle un premio por esa ayuda. Ah, el premio. premio. El premio. Bien, ahí viene el premio. Gracias a nuestra la gente de harina blanquita. Bueno, ahora este delicioso maíz que hemos guayado, lo vamos a poner en una licuadora. Y mi coche me, un, me va a dar un poco de esa leche que está calientita. O le ponemos la leche de coco el coche. Vamos a ponerle la leche de coco. Con la leche de coco lo vamos a licuar y lo vamos a llevar luego colado a donde tú estás. Perfecto. Es importante que lo cuelen. Acuérdense que el maíz eh, tiene mucha, mucha textura. No es que vamos a desperdiciar porque lo vamos a licuar muy, muy bien para poderlo unir con mi mezcla de leche, limón y canela. Ahí la licuadora está prendiendo. Prendida, prendida. ¿Cómo hace la licuadora? <risa> ¿Quién viene a enseñarnos cómo hace la licuadora? El señor quería venir. Venga acá. Un aplauso, al señor está. Él se va a parar en el centro de nosotras. Venga aquí. ¿Cuál es su nombre? Wadis. Guadis. El señor. Wadis el peje, un aplauso para el señor el peje Wadis un aplauso más fuerte que él va a bailar ahora ¿eh? él necesita señor Wadis, ¿cómo que hace la licuadora? Para, para. Wow. aquí En lo que estaba va calentando. ¿Para qué le dicen el peje? Porque pesca a todo el mundo. ¿Por qué? Oh, porque él pesca a todo el mundo. Oh. Mm. Por ahí anda su esposa. Mm. Esa es su nieta. La me va a ir. Ah, agarre, agarra a su pescador, eh? Agarra a su pescador. Bien. Una vez el maíz está colado, lo mezclamos con nuestra base de leche. Y aquí vamos a agregar una pizca de sal, una pizca un poco generosa de azúcar. El azúcar es, se le pone como al corazón al majarete. Dependiendo qué tan dulce esté el maíz. O sea que hay que agregársela poco a poco. Porque a medida que esto va a fuego lento, va madurando el sabor y el dulzor. Ahí va la mezcla. Ahí va la mezcla. Oiga, usted hizo un trabajo muy bueno licuando y guayando, ¿eh? Excelente. Bien, ¿qué falta aquí? A ver, ¿quién me dice? Yo mencioné los ingredientes. ¿Qué dice ella? Acérquese, que no la oigo. Todo el mundo va a brillar aquí el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina. Sánchez. Carolina Sánchez. Hace falta el azúcar, generosamente ponerla. ¿Hace falta qué? El azúcar. ¿Y cómo es que hay que ponerla? Generosamente. ¿De a mucho o de a poco al no, principio? De a poco. ¿Por qué? Porque tenemos que probar el maíz, porque el maíz puede estar muy dulce. Ah, pero se lo ganó ganadito. ¿Y qué otra cosa yo dije que falta poner? Te la voy a poner difícil. Sal. Sal, no señores, pero ella está prestando mucha atención. Vamos a dar un aplauso y su premio. Claro que sí. Aquí tiene. Ella dice que este es su postre favorito. Gracias por la presión extra. La necesitábamos. No que tener como ciento y pico de gente adelante no estaba presionando. Ahora sabiendo que es tu postre favorito nos vamos a enverar. Muy bien. Aquí ya está todo. Le paso el micrófono a DD. Brilla. ¿Hay alguien aquí que no haya probado el majare? de de ¡Qué fuerte! Aquí solo nos hace falta agregar también, que lo mezclamos ya con la leche, un toquecito de vainilla. Señora, hay gente que no dice mantequilla. Es verdad, es verdad. Así lo hacía mi abuela, pero desde ahí yo lo hacemos sin mantequilla. No, no, pero, pero, pero, ¿lo hace? Oh. La leche tiene ya un alto porcentaje de grasa Y eh, ya con eso es más que suficiente para eh, aportarle sabor al majarete No es necesario la mantequilla Aparte luego cuando enfría se puede separar Y flota esa grasita Entonces no se va a ver ap apetitoso O sea que para nosotras nos gusta más hacerlo sin mantequilla okay. Ahí vamos a montar la crema Para hacer esta mousse Vamos a agregar majarete frío a la crema, hasta lograr una textura ideada muy parecida al suspiro. Y la vamos a aromatizar con canela y limón, que también es la base de nuestro majarete. Pero ahí la vamos a intensificar más. Ustedes saben que normalmente el majarete se sirve con canela rallada, canela en polvo arriba. Pues en vez de nosotros ponérsela arriba, la vamos a integrar en la mousse que vamos a hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Levanten la mano. ¿No? ¿Estamos claros? Ustedes lo que quieren es comer, ¿verdad? Probar, ¿verdad? ¿Huela bien? Sí. Muy mal le vale que digan eso. ¿Cuánto tiempo le falta? Miren, es una pregunta muy, muy interesante. Tan interesante que ya se va a ganar un premio por eso. ¿Cuánto tiempo le falta al majarete? Todos los dulces de Paila Dominicana no se apresuran. Eso es fuego lento y mucho, mucho tiempo mezclando, dándole amor por aquí, por allá. No, no se apresuran para que todos esos sabores maduren aquí, podamos disolver bien el azúcar y espese al punto que lo necesitamos. Si lo apresuran sabe a maíz crudo. Si lo apresuran sabe a maicena. Si lo apresuran no sabe absolutamente a nada. Es ¿Qué no ha faltado algo? ¿Qué nos faltó? No faltó algo. Yo quisiera ver si alguien aquí sabe qué ingrediente a nosotros se nos olvidó agregar. Ajá. A nosotros se nos olvidó agregar un ingrediente. ¿no? Totalmente, ya, totalmente. ¿Ya sí. Entonces, ¿quién sabe qué ingrediente nos faltó agregar? Venga, a venga, acá, a ver si te sabe. Venga, venga, venga. Venga. Venga, sin temor. ¿Cuál es su nombre de Durán? ¿Doña Bénica? Ya le, ya le, venga, venga, para que la vean. Por si usted es la ganadora, que todo el mundo le vea la cara a la ganadora, ¿qué a usted cree que se nos dio? El limón. ¿El limón está, mi coche? Sí, el está, señor. El limón. Le doy una pista, mi coche. Ok, es algo como que también nos va a ayudar a empezar. ¡Ay! Tiene la palabra maíz por algún lado. Y como que tiene. que espese nuestro majarete es obligatoria no no es obligatoria siempre y cuando usted eh, lo quiera soltecito no le tiene que agregar la maicena nosotros queremos hacer una especie de mousse entonces lo queremos que quede como bien pudín bien espeso el majarete y por eso vamos a agregar maicena no se la voy a en buen dominicano hondear en el líquido porque si no va a flotar y se va a encapsular sino que voy a poner un poquito del líquido de aquí a la maicena para disolverla y luego agregarla. Voy para allá, sí, señor. Ella me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí, señor. Exactamente. El limón, yo te lo regalé. El limón. Para dar sabor, para hacer jugo de limón. Levanten la mano quiénes son Team Majarete Caliente Son poco Frío Muy bien Pues ya yo sé a quién le voy a dar la olla Cuando limpiemos, ya yo sé a quién Porque yo soy Team zurrapa. ¿Saben lo que es? Eso Lo que queda pegado en la olla ahí. Ay, mi madre El concón de manjarete Ya esto está espesando Señores, y eso que lo tengo a fuego Bien lentecito y ya desde ahí, mezclando con movimientos envolventes el majarete frío con la crema para montar. ¡Mira esto! ¡Wow! ¿Qué tú quieres decir? ¡Miren esto! ¡Miren qué espectáculo! ¡Miren! ¿Se puede ver? Claro. Esta es la mousse que más rápido y fácil lo no pudo ser. De majarete. Vamos a colocar una capita de majarete en su misma textura y vamos a colocar arriba de esto la capa de la mousse canela en polvo y un ingrediente sorpresa que tenemos por aquí también tiene maíz ese ingrediente y tenemos también el limón deshidratado mírenlo aquí que lo vamos a usar para agregar textura y sabor se lo pueden comer Ajá. ¡Oh! ¡Me encanta! Tú deberías ser mi manager a partir de ahora. Dice él que cuáles son nuestras redes sociales para seguirnos. ¡Hola! Nuestras redes sociales son ChefDDRD de, de este lado y la mía, Nico Chef RD. Estamos a la orden. Y Chef Glo rd Nosotros. Somos todos de Santo Domingo, vinimos exclusivamente para hacerles el coro aquí al festival eh, y ambas somos instructoras, profesoras, yo soy directora de pastelería del Instituto Culinario Dominicano en Santo Domingo y Dede tiene su propio taller que se llama Taller 19, ahí al lado del restaurante El Gallego donde se encargan de crear Muchos postres, talleres y también hacen asesorías a restaurantes y proyectos. Soy más o menos nuestra biografía. Wow. Somos unas payasas también en las redes, hay que decirlo. A mí me encanta un tiz y hacer videitos de tistac. Entonces por ahí me van a poder Digo intentar sí. bailar. No me... es que lo hago exitosamente, pero yo por lo menos lo intento. ¿Qué dice, Dede? A ti te gusta el y a mí mis brazositas. Los viernes de Receta DD, claro que sí, todos los viernes pueden encontrar contenido gratuito en las redes DDD. Miren qué lindo se está viendo esto con el huevo de color y textura. Ahí tenemos ya majareta en dos texturas. Y vamos a seguir incorporando otras capas de maíz. Déjenme poner unos guantecillos. Para nosotros que venimos de Santo Domingo, como ustedes comprenderán, dormimos ayer como con cinco frisas. Y si eso para nosotros es frío, no nos imaginamos cómo es esto en, fe, en enero y febrero, ¿eh? Ese es el limón deshidratado. Mírenlo ahí, cómo está la laminita, cortado en rodadas bien, bien finas y se colocó por lo menos dos horas, dos a tres horas en el horno a una temperatura mínima, 200 grados Fahrenheit, lo más mínimo que permite el horno. Sí. Hasta que le retiramos toda el agua deshidrató para obtener esa lámina bien crocante. Ahí vamos, palomitas. Vamos a ver quiénes van a ser los primeros que van a probar. Eh. Los bleachers dicen que son ellos. El frente dice que son ellos. Los de atrás dicen que son ellos. Nada más están mirando que es una bandeja como con 50 vasitos. Están asustando, ¿verdad que sí? Yo estoy Hasta está... yo estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Porque hablamos de una paila. Hablamos de una paila allá atrás, sí. sí. Ahí vamos, palomitas. ¿Les ha gustado este cuquillo? Sí. ¿Han aprendido algo? ¿Pod ¿Podemos volver? Claro. ¿Podemos no, no, volver? Cuéntalo después que lo prueben. Que no nos vayamos. Me van a dar trabajo aquí. Yo me quedo. No me juche mucho que me quedo. De Ella bien, sí. La responsable es que estas dos payasas estén aquí el día de hoy. Bien, vamos a darle cierre a este cooking show. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Y no se vayan, quédense por ahí que vamos a ir a estar repartiendo la degustación. Señores, miren algo. Ustedes saben que uno tiene que estar frío con el crew. Yo no sé si ustedes saben que uno tiene que estar frío con el crew. Y yo, responsablemente, delante de todos ustedes, voy hacia el crew, voy hacia el crew, porque yo no me caliento. Yo no me caliento con quien me hace ver bien en la cámara. Yo resuelvo. Y de ahí para adelante, ya ustedes saben. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Estaremos por aquí, eh, brindando las degustaciones, si tienen cualquier pregunta. de lo que estamos ahora que es lo que... Eh, eh, muchísimas gracias seguimos contacto en contacto a través de las redes sociales no, difícil, Nico Chef en en TV, el sí. de TV, y de verdad esperamos me da miedo que los Dios nos bendiga y, la lo y lo las acoge sí, en su repartición no, nada más para Chef eh, Bebé y Nico Chef a seguirle sus redes sociales ya lo dijeron